Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 6 Derecho de las Comunidades de la Costa Caribe Artículo 89 Las comunidades de la Costa Caribe son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones Las comunidades de la costa caribe tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional. Dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones. El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de la tierra de las comunidades de la costa caribe. Igualmente, reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.